Nosotros en el día de hoy depositamos una querella contra un ciudadano que estaba haciendo unas prácticas que están proscritas por la ley. Ya está apoderada la Procuraduría General contra delitos electorales a través de la Fiscalía de Duarte y ellos a su vez van a remitir eso allá ya la decir, Pero eso es desde el punto de vista de delitos electorales cometidos. Pero entonces subyace una situación política electoral que nos daña como partido y le hemos solicitado a esta Junta unas medidas cautelares en virtud de lo que establece el reglamento contencioso y electoral, en virtud de lo que establece la ley, la normativa eh, electoral 15-19 y la propia constitución de la República. Esto es urgente por, por la naturaleza de lo que hay ahí, los jueces valorarán, están anexos a esta instancia dos videos que también están depositados en la querella y que establecen, o mejor dicho, fundamentan lo que nosotros estamos planteando. Y le hemos anexado a la, a la, a la solicitud de medida la copia recibida de la acción que tenemos ante el Tribunal Superior Electoral vía la Procuraduría General de Delitos Electorales. De modo que en este momento vamos a proceder a entregarle la instancia, debidamente notificada y con las conclusiones del lugar. Están, ahí están los dos videos en este CD fueron estas selvas que estamos viendo el caso vamos a sacar no son casos de la especie pero si sí. entonces, eh, entonces si puedes recibirnos esta estamos teléfonos por cualquier situación adicional que tengamos que completar Realmente es una politiquería eso. Es que están perdidos. ¿eh? Que en Vital Valle, todo el proceso, el PLD le da una pela. Y han magnificado la situación. Es una politiquería. Realmente el PLD le va a ganar en Vital Valle otra vez. Y como están perdidos, están haciendo eh, un algabrato. Y realmente. El PLD lo que está buscando siempre es que todo marche bien. Nosotros aquí en la Junta siempre hemos actuado correctamente y siempre están buscando situaciones, o sea, eh, que le están haciendo fraude, que, que están haciendo cosas normal Y eso es más que, que una derrota anticipada. Nosotros creemos que se está magnificando el compañero Che es un dirigente y nosotros apoyamos. La, la, la, la, no, si, si cometió un error, nosotros no es no, no, no, verdad que vamos a, a apoyar la cosa mala. Ahora, lo que yo estoy viendo es que se ha magnificado en esta coyuntura, porque el PLD en Vital Valle, todas las mesas siempre la ha ganado.